Muy buenos días gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanzas en Criollo Hoy traemos de nuevo el juego Coin to Fish eh, Vamos a enseñar la estrategia que es en realidad sumamente fácil Así que va a ser un video rapidito nomás Es de cómo usar el oráculo a nuestro favor ¿Qué es el oráculo? Bueno, ¿qué es el oráculo gente? El oráculo es el nuevo sistema que hemos integrado en Coin2Fish que ajusta constantemente el precio de los objetos al valor actual del token. ¿Por qué el oráculo? El oráculo mantendrá los costes de entrada constantes para asegurar la entrada de nuevos jugadores. Al equilibrar las recompensas a tiempo real, se aseguran pago fijo en dólares. Se asegura que no se agote el token en un caso de entrada masiva de jugadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos entras hoy, la entrada te va a salir 25 dólares. Si vos entras, que va a ser cierta cantidad de token. Si vos entras dentro de un año y el token está carísimo, no importa, a vos te va a salir igualmente 25 dólares. Vamos a explicar cómo funciona. Si el token sube, la recompensa de los peces se reducen, los huevos bajan de precio, las cañas, ruleta, comida, coste de gremio bajan de precio, la recompensa de gremio bajan. Si el token baja de precio, la recompensa de los peces se aumenta, los huevos costarán más corales, las cañas, ruletas, comida, coste de gremio subirán de precio y la recompensa de gremio subirán. El valor del coral con el token se mantiene uno a uno. Entonces esto justamente lo podemos usar a nuestro favor. O sea, lo que te está diciendo es que la entrada va a salir siempre lo mismo, pero dentro del juego puedes usarlo a tu favor. Una vez que ya entraste y todo, puedes usarlo a tu favor. Qué es lo más importante es mantener los corales, tratar de no gastarlos. Cada vez que nosotros alimentamos, por ejemplo, ahora el token está sumamente bajo. Ahora, por ejemplo, el token está súper bajo. Fíjense cómo en estos días fue cayendo cada vez más. Pero tranquilo, porque esto va a subir una vez que salga el nuevo juego, que va a ser la versión en 3D. Así que bueno. Ahora lo importante es, fíjense, antes nos daba menos de un coral y ahora ya nos está dando un coral este pescado. Lo importante va a ser alimentarlo y mantener los corales. ¿Por qué hay que mantener los corales? Porque cuando el token suba, los huevos van a bajar de precio y ahí es donde hay que aprovechar para comprarlos. Ahora están 111 y 208, fíjense, acá cuando esto subió al máximo, los huevos costaban 17, llegaron a costar hasta 17, lo simple que yo aproveché y compré a este amiguito, lo compré ahí, así que bueno, tienen que aprovechar cuando sube, a tener corales para poder comprar huevos sumamente eh, baratos que después le va a servir para generar más corales. Es como las acciones. Hay momentos donde están sumamente caras y donde hay que están súper baratos y hay que aprovechar. Acá es la inversa. Cuando está súper barato el token, conservamos, vamos juntando corales. Y cuando está súper caro que las, las cosas del juego bajan, ahí aprovechamos a comprar. Otra jugada estratégica que estoy viendo y que estoy haciendo es con los ítems. Fíjense, yo estoy vendiendo manzanas a 6 corales, que yo la compré a 5 y a 4, la compré cuando estaban 4 y 5. Y ahora que se están empezando a vender... A 6 estoy esperando que alguien las compre y voy a ganar corales. Que el objetivo es juntar la mayor cantidad de corales para cuando suba comprar huevos sumamente baratos. Así que bueno gente. Espero que les haya servido esta información. También otra es el tema de las cañas. Fíjense, ahora están carísimas, pero llegaban a estar... Cuando estaba en el pico, te compraba... Eh, las redes, ah, nada, 0,05, 0,5 0 de corales, nada, absolutamente nada de corales. Ahí hay que aprovechar, yo creo que compré como 20 o menos, y me vino bien. Lo fui gastando en el pescado de que consumen 2 y 3, se te va enseguida el alimento, pero bueno. Así que bueno gente, otro día vamos a, cuando consigamos que suba el token y podemos comprar muchas cañas baratas, vamos a hacer unas pesca de como 50 o 100 cañas o menos, o redes, para ver si nos toca algún huevito. Bueno, muchas gracias gente y nos vemos en el próximo video. Adiós. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo.